que me cago la puta. ¡Madre mía! ¿Para qué digo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uno, uno, partí uno, partí uno, uno, Partí uno, partí uno, partí uno, uno, Partí uno, uno, uno, este tema? Voy a ver si te puedo regalar No os <ríe> Me cago en la verga de título <ríe> Vale, después Psycho Mood Madre mía, arigato con tío. Sí Madre mía Pero madre Adrian, ahora Madre mi mía, ahora mía, ahora Pero qué pasa Madre mía tiruno tiruno tiruno tiruno tiruno tiruno directo Adrián 1219. No puedo bro no no no sí, no. sí. Toma. Gatón o sea, Por favor, uno, ya. Partí uno, partí uno, no, partí uno, tipo, favor, parte uno, parte dos, 1, tipo, uno, pero qué. 100. ¿Qué? Adrián 1219. Me cago en mi vida, tío. chiruno uno, chiruno uno, chiruno uno, uno, uno, uno, y uno, un uno, uno. un y uno, un y uno, un y uno, uni uno, uno, uni uno, uno, uni uno, uno, uni uno. Esa parte de mi regalo. es la de mi tarjeta de crédito, pero me da... La hidratación y las dos posturas. De hidratación aquí a todas. Un garro. Parti uno parti uno parti uno parti uno uno uno uno uno uno uno uno es que se mueve al chat, que el pinche está no sería ni dónde vamos. uno, parti uno, parti uno, parti uno, parti uno, uno, uno, uno, uno, uno, Gato Nuit. Sí. para eso relax, papá intenta olvidar que te hemos donado como mil cheers o más X. Ya ves, o más. Seguramente más. Estoy seguro porque... Ah, porque no los, los Samuel, he y lo he ido no no sí. contando mentalmente. Eres una grande Gato Blackman 2296. Cero. Ay. Se te da mejor jugar a esto que tocar la corneta cara desternillándose de, de la risa, cara ah, desternillándose de, ah, de la risa, cara desternillándose de, de la risa, eres? cara eres? de la de la risa. ¿Quién eres? 008. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes sí. que toca la, la corneta? Al no, no cabrón. <risas> Black 2296. Toma, para tu casa, sí. porque hay aquí. Que sepas que entro mucho en tus directos. Qué grande, yo pues, Samuel, tía... Que tío, no tío. cabrón habla sí. más, ¿no? Que no te cortes, tío. Dios, yo... No cortéis, tío. Samuel, yo... tío tía... más que aquí, sí. na nadie... Mis chat es, es totalmente buena en persona Sí, que se jode ese tío, la trancar la pareja. <risa> Vaya. Samuel, tío tía. Vaya, tío. Sí. Forma de, de letear, bro. Te lo cargas. Ojalá. A ver si sí, suerte, tío. su fusil player, tío. Va a venir por aquí, va a venir por aquí. Qué cabrón, este tiene que tener peces algo, mire, mire, mire. Samuel, teletea. Sí. Vamos son, tío. Es de mando. Joder, la habéis visto, el deleteo? Samuel, Sí. Pow. Con su fusil. PAM! Adrix 008. Pow, bro. Sí. Whatsapp up? Arrobas a motelote, yo soy de mando. Sí, pero no no no abusan, sí. ellos no abusan, pero ja, este, ja, ja, ja, ja, este el sí, este ja, ja. sí abusó. Este Susi, jajaja. Puta, Susi. Sabe, tío, te llega. Sí. ¿Qué coño, tío? Venga. A pa' casa. Quilese. Sí. Vamos, o sea, hemos con mando, qué locura. 2 minutos así, bro. O sea, brutal. Brutal, tío. Brutal. Ya a seguir zona. Hala. Garfield. Tú lo ¡Ahora tú, cabrón! 1090, ah. 1090 ¿te imaginas? ¡Garcio! ¡Cabrón, 10. para! Show love 100. ¡Para, en serio! García ¡El serio! ¡Sí! ¡Choulof, 100! Nui. ¡Eh! ¡Gatón, Uy! ¡Me voy, tío! ¡Para, cabrón, para! para en serio En serio 100 me voy tío para cabrón para para para, para, para, para, para, para cabrón! Para. ¡Para, para, para, Show para, para, 100. tío! ¡Qué mamón! ¡Para, para, para! para para. Ahora yo, y yo, y yo, yo! García, es uno. Parado, en serio. Sí. Show love Madre mía. Muchas no, gracias, el... me cago en mi puta vida, sí. tío. Llora... Muchas gracias, me cago en la García, verga, el... tío. Sí. Para ti, máquina. Muchas gracias, me cago en Dios. Sí, y es que, sí, no, que no, sí. no puedo hacer otra cosa, sí. tío. Ja ja ja, te tiran los billetes. No puedo, no puedo hacer otra 0, cosa 0, que. Sí. Que menos, eh. Ya... A, mí también... A mí también se me va hoy, eh. Samuel, se tira me tira. va, se me va. Sí traete un vaso para las lágrimas. Se me va, pero bueno, vamos, vamos allá. Sí. Chou love 100. Samuel dilo tía. Sí. Yo soy. Jon Carnage. Jon Carnaje. Soy John yo. Lo... El cabrón Gatonuil. que más regala tío, suscripciones, sí. macho. Show love. <risas> ¡Fulete! Te <risas> my, my, my respect. my respect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 10 es igual a colleja a papajigo. Será <risa> cabrón. Yo no te prometo nada ya, papá. Samuel, te lo madre me mía Me gusta la canción. Jeje, <risa> me alegro. Un barrafaza Esto es una lucha de partner. Madre mía, una lucha de partner. Madre, madre mía, madre mía, Samuel, madre mía, otro Miguel, polo humano. Se ve bastante a mi tierra me viene ladrando para, para, para, para que, que me en el cara y se preguntado. pueda echar encima mía XD. <risa> Madre mía, muchísimas gracias Nacho por eso. Maldito. Nacho a lo maldito. Saludos <risa> desde Chile de mi familia. Madre Macuche, mía, o Qué grande, pomero. hermano. Mi hermano se llama Nacho, Bienvenido, Nacho. <risa> up, mi querido Nacho. Qué guasón. Sed. Que los gatos arañan. Que los gatos arañan. Sed. <risa> Hola. Hola, Gusese, ¿Qué tal, bro? Sed. <risa> Dime tu idea y esta tarde nos reunimos en modo todos los que estamos Vale, Gato claro sí, el Que hala Que la que que simplemente se va a ve bastante fresco ¿Conoces a Yohan? ¿Quién? Y yo, vale. ¿Quién te han preguntado? Muchísimas gracias por ese follow Hola caballero, tendría usted la membresía de mandarme un cordial saludo. Por supuesto Espero que pueda satisfacer sus sugerencias, gracias <risa> Ahora mismo, no sé, sí. te mando un mega sí. saludo, un segundo. Bien, tú Byron Kid? Byron Kid, muchísimas gracias, bienvenido mi hermano. Bienvenido Gusese. Bienvenido, y Gusese también, María. Bienvenido a este canal cristiano de gente forrada de pasta, arroba Byron. Gracias a arroba Gatonuit Tiene un barre. Byron ¿Qué hay detrás de la vaca que vi? El toro que ja! ¡Ah, qué gato! Hola, vamos para allá, vamos para allá, pa allá. Sí. Papá, no pierdas la altura y esta donde ese pavo. ¡Vamos! ¡Pam, pam, pam! ¡Qué matado, eh, que ¡Qué matado, eh! ¡Qué matado, eh! ¡Qué matado, eh! ¡Qué matado, eh! ¡Qué matado, ¡Esta tarde, papá, directo! Sí, esta tarde tendremos directo cuando Wolf vuelva Zeta. a celebrarlo con, sí. con, con este puto Mateo y con, con esta gente también.